Buenas a todos y bienvenidos a este canal. Bienvenidos de nuevo amigos, hoy quiero hablarles de cómo solucionar el error que está presentando Windows 10, así como todos sus antecesores. Que de un momento a otro no nos podemos conectar a internet. Y esto se debe a que el servicio DNS no se actualiza correctamente en nuestra PC. Y entonces lo tenemos que hacer nosotros mismos manualmente. Es un proceso muy, muy sencillo. Veamos cómo se hace. Muy bien amigos, vamos a ver cómo solucionar este problema rapiditamente o rápidamente muy bien solo tendríamos que dar clic en donde está nuestra conexión ya sea por ethernet o por eh, wifi le damos clic derecho y abrir centro de redes estando aquí vamos en cambiar configuración del adaptador aquí nos muestra todas las conexiones existentes en nuestro computador las que a nosotros nos interesan en este momento sería la de Ethernet y la de Wi-Fi. Muy bien. El paso es lo mismo para cualquiera de las dos. Vamos a hacerla con la de Wi-Fi. Le damos clic derecho. Propiedades. Y aquí buscamos un apartado que dice protocolo de Internet. Versión 4 TCP IPv4 ya que lo tenemos seleccionado en azul le damos en propiedades y cuando a ustedes se les abra no va a estar así entonces eh, lo primero que tenemos que hacer es dejar quieta esta parte de arriba la dejamos así y ustedes la tendrán aquí cliqueada en obtener la dirección del servidor DNS automáticamente entonces qué vamos a hacer damos clic en usar las siguientes direcciones del servidor DNS y lo que hacemos es coloca, colocar perdón, las direcciones, estos numeritos que están acá. En el, en el primer apartado colocaríamos 8, 8, 8, 8. Y en el segundo, en el DNS alternativo, colocaríamos 8, 8, 4 y 4. Y con esto ya estaría solucionado nuestro problema de eh, DNS que no nos deja conectar internet a... Es un proceso fácil y rápido. Que no nos va a tomar mucho tiempo. vez hayamos hecho esto. Damos en aceptar. Y en cerrar. Y listo. Esto habrá solucionado nuestro problemita. Amigos esto ha sido todo por hoy. Los espero en un próximo video. Y chao. Nos vemos.